Clases de español elegante. Vamos a, a, al sujeto tácito. Una manera sutil de decir la yonga. U, u, u, u, u. Nacho. Eh, ahí te va la que no es manteca pero engorda. Hala, muy bien, se ve que estáis, estáis... En profe, okay, ¿no? ¿no? ¿usted qué opina sobre el pelón con suelas de Ule? Más callado te veis mejor, hijo de milo Oiga, profe, pero, pero dicen que a la larga se acostumbra. La que se van a acostumbrar son las dos planas que me vais a poner aquí, niño de mierda. <risa> Oiga, profe, ¿y usted qué opina del techo blanco? Llámale como quieras, pero a mí no me vas a echar nada más que el miércoles de ceniza me vas a poner las que te platiquen. <risa> <risa> Clase de canto. Faladola, faladola, fa... Ok, vamos, duplícalo. Faladola, fa, la fa... Muy bien, venga la canción. Tres, cuatro... ¡Estoy